Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melicat Blog, en este video les compartiré el significado de soñar con fantasmas. Si son frecuentes los sueños en los que sueñas con fantasmas o espectros, seguramente te preguntas por qué tienes ese, tipo de sueño que te puede provocar cierta inquietud pero del que realmente no debes preocuparte y a continuación te describiré por qué, soñar que hablas con los muertos. Indica que tienes una sensibilidad especial y aunque no tengas la capacidad de hablar con personas fallecidas en la realidad, sí que tienes ciertas capacidades especiales, de intuición, de una mayor comprensión, de una gran empatía y de una mente abierta que puedes utilizar para lo que desees. Soñar con un fantasma en tu habitación. Este sueño habla de problemas. En el ámbito sentimental. No es que tu relación de pareja esté acabada, pero si sí te está alertando de que algunas cosas no son lo que parecen, será mejor que permanezcas atento a la realidad. Soñar que tu casa está encantada. Este sueño te alerta de que estás viviendo más pendiente del pasado que de tu presente. Y ocurre precisamente para que dejes de prestar atención a esos fantasmas y los dejes donde mejor están, en el pasado. Soñar que invocas a los espíritus este sueño te invita a dar el salto a la realidad. Soñar que eres un fantasma. Cuando sueñas que eres tú el fantasma es. Porque aún no te has encontrado a ti misma. Pues hay momentos en la vida en los que nos perdemos, nos desdibujamos y apenas podemos reconocernos. Busca ayuda si es necesario para reconectar contigo mismo. Soñar que un fantasma te persigue. Los sueños con persecuciones son casi siempre una pesadilla de la que quieres despertar cuanto antes. Pero antes de despertar y olvidarte de tu sueño anota su significado. Quieres escapar, pero tu pasado te está persiguiendo. Vas a dejar que te alcance y te atrape. Ningún fantasma merece que te quedes en el ayer, sigue adelante. Soñar que un fantasma te dice lo que debes hacer. Todos tenemos momentos de confusión vital, cuando la incertidumbre y la ansiedad se apoderan de nosotros. En esos momentos es imposible tener nada claro y cuesta mucho tomar. Decisiones, por eso tienes este sueño, para que un fantasma o cualquier otra persona lo haga por ti. ¿Cómo te puedes imaginar? el sueño no va a hacerse realidad, pero sí puede ayudarte a ser consciente de que ha llegado el momento de despertar. Todos estos sueños con fantasmas pueden inquietarte hasta el punto de perder de vista su significado. Así que no te dejes llevar por ese temor a los espíritus, a los seres del más allá, y acepta su presencia en tus sueños porque, como ves, vienen con mensajes importantes que puedes aprovechar. Y recuerda si en ocasiones, sientes tan real el sueño que los espíritus o los fantasmas te acompañan en tus noches y puede que te asustes con este sueño, mantente tranquilo pues no es para que tengas miedo, sino para que te des cuenta de algo que te está ocurriendo en estos momentos que hay cosas que no las tienes claro. Tienes dudas, no piensas con claridad y en tu mente todo está difuminado.